Saludos, soy Real Manguera y en esta hora les quiero mostrar cómo duplicar una capa en Illustrator y darle reflejo. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, dupliquemos eh, esta carpeta y la ponemos de forma contraria, que se queden eh, frente con frente, ¿no? Si se puede decir así. Entonces, vamos a abrir Illustrator. <risa> Esperamos a que se ejecute. Bueno, aquí ya se ha abierto. Vamos clic en crear nuevo. Y crear. Bueno, entonces, una vez que haya abierto y estemos aquí ya listo para trabajar, eh, aquí, aquí no salen todas las capas que nosotros tengamos. No sé si ustedes lo tengan en, en la parte de, de aspecto. No sé si lo tengan así. Si lo tienen así, entonces las capas les salen aquí. ¿no? Capas aquí. De lo contrario, bueno... Igual yo creo que ustedes manejarán ese tema. Entonces vamos a, a, a crear nuestro algo rápido, algo, a, algo sencillo. Para que lo dupliquemos y le demos una, eh, un reflejo. Entonces supongamos que tenemos esto aquí. Vamos a hacer algo así. Que hice control Z, control Z, control Z vamos a dejar esto aquí esto lo estoy haciendo para hacer para darle el ejemplo esto no lo tienen que hacer ustedes entonces vamos a dejar esto aquí voy a ponerlo aquí a seleccionarlo le voy a quitar aquí esto para que no me deje estas imágenes bueno entonces teniendo esto aquí yo lo que voy a hacer es esto cierto es como la como la, la, la, la, la boca, la entrada de una llave, ¿cierto? Bueno, entonces yo lo que necesito es tener otro idéntico a este y de, y, y de tal forma que yo pueda voltearlo y que se queden, eh, que, me, que me armen en forma de un círculo los dos, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es presionar la tecla Alt en el teclado, se las voy a mostrar atrás, mostrar, a mostrar eh, teclado en pantalla. Vamos a presionar la tecla Alt, esta, la sostenemos y con el mouse. Con el mouse damos clic allí, ¿cierto? Entonces presionamos Alt y miren que nos salen dos punteros. Uno, uno negro y otro eh, con un círculo blanco. Y arrastramos hacia, hacia donde nosotros querramos. En este caso voy a arrastrarlo hacia la derecha. Allí. Y soltamos. Miren cómo quedó. Ahora yo quiero que quede eh, eh, eh, con esta, este lado hacia acá. Entonces vamos a dar clic derecho sobre la capa y vamos a buscar la opción que diga eh, transformar. Y en transformar lo vamos a dar clic en reflejo y luego vamos a dar clic en OK. Y una vez hecho yo miren cómo queda. Entonces lo podemos apuntar aquí y miren cómo nos queda. Eh, entonces de, ese, de esa forma se hace, se duplica una capa sin que se modifique y le damos reflejo.